mi nombre es Andrés y quiero recomendarles el, el tour del recorrido nocturno de Ciudad de Silencio, Cementerio Católico. Es algo bastante interesante, algo, una historia de otras que yo realmente no conocía y, y bastante eh, llamativo. Eh, eh, mucha gente piensa que un cementerio puede ser quizá por los difuntos algo tétrico, pero es totalmente lo contrario. Un, y tranquilidad que no se va a encontrar en otro lado y lo más interesante de este eh, recorrido me, eh, para mí personalmente fueron las catacumbas que pese para lo que fueron ocupadas son lo más silencioso y tranquilo que se puede apreciar Muchas gracias Mi nombre es César Betanzo yo disfruté bastante de este tour sobre todo porque andaba con mis dos hijos en general, todo me gustó, todo, todo, todo. más encima el grupo también, súper acogedor y no tengo nada que decir que me gustó y lo recomiendo porque no hay nada tétrico, nada que pase, ni al contrario, mucha paz. ¿Algún punto específico? No, en general, todo me gustó, no, un punto específico, todo es atractivo, todos los puntos que ustedes lo guiaron son. Interesante. Las catacumbas podrían ser, pero no. en general todo, todo bueno. Así que lo recomiendo. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Ignacio Betanzo. Eh, lo que más me llamó la atención del, del tour es el hecho de que los puntos de mayor importancia eh, tenían como denominador común que eran los más eh, austeros al verlo las tumbas más importantes que visitamos eran generalmente las, aquellas que por fuera a lo mejor no demostraban tanto la importancia que, que tenía el personaje en sí eh, otra cosa que me llamó la atención y que me agradó mucho fue eh, que eh, se nota cuando uno realiza una visita guiada el hecho de la persona que está a cargo eh, realmente conoce el tema eh, y aporta los datos eh, importantes de una manera fácil de entender que hace que el tiempo se pase súper rápido eh, y eh, así que no eh, recomendar simplemente el tour porque eh, vale la pena eh, en el sentido de que una, si una persona quiere pasar un rato tranquilo eh, sentir una tranquilidad que no se siente en ninguna parte de la ciudad y además sirve para, para aprender también un poco de, de historia que nunca está de más algún punto que te llamó la atención Sí, que a pesar de que yo creo que la mayoría tenía preparado a, a, con mucha gente y no mucho iluminar, eh, en un momento, sin que por lo menos yo me diera cuenta, estábamos todos conversando con algo apagado. Ni una linterna prendía. Así que una tranquilidad única. Ya pues. Muchas gracias. De nada.